Una de las cosas importantes de los procesos de acreditación es que nos hacen crecer. ¿En qué hemos crecido en estos últimos años? Importante, hemos crecido en el número de estudiantes. El programa de mecatrónica ha tenido una tasa de crecimiento constante alrededor del 20% cada año. Hemos pasado de unos 110 a en total 300 alumnos. El programa de mecánica tiene un ritmo de crecimiento continuo, constante, se ha mantenido aproximadamente de 250 alumnos hace 5 años hasta 360 alumnos en la actualidad. Hemos crecido también en nuestros laboratorios, tenemos algo más de 700 metros cuadrados en equipos de laboratorio, entre ellos el laboratorio de fluidos. El laboratorio de óptica y metrología óptica, el laboratorio de metalurgia, el laboratorio de caracterización de material, el laboratorio de tecnologías de fabricación, el laboratorio de robótica, automatismos y sensórica, actualmente laboratorio de mecatrónica, el laboratorio de conductividad térmica, el laboratorio de diseño mecánico y mecánico. Hemos crecido en el fortalecimiento curricular en la malla que se inició este año con alumnos que ya en este momento están en segundo semestre. Tenemos materias que no estaban disponibles como materias obligatorias en el currículo anterior. En el caso de mecánica, hace parte del currículo a 10 semestres los cursos de refrigeración y aire acondicionado, termodinámica 2, materiales 2, mantenimiento industrial, instrumentación y control, dibujo mecánico. De la misma manera, los cursos de procesamiento numérico y proyecto de grado 1 y 2, que son nuevos cursos para todos los programas de la facultad de ingeniería en 10 semestres también. Eh, Igualmente, el fortalecimiento curricular en mecatrónica. Para el currículo de mecatrónica también tenemos eh, seis cursos que no hacían parte de la malla curricular anterior. curso de robótica, sistemas mecatrónicos programables, control inteligente, el taller de mecatrónica, el curso de electrónica 1 y el curso de electrónica de potencia.